Hello, all. Thank you for coming to this very important informational meeting. First, I have to ask any feds here? This is a small town where everybody knows everybody else and their business. When a couple of strangers start snooping around, word travels fast. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the home office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Earlier this evening, we found a body down by the bridge. I don't remember calling the Federinos. Was the money deposited into my account, like we agreed? I think it's time we came clean and told the truth about why we're in Thimbleweed Park. You first. What do you know about the Pillow Factory Fire? Whoa, now! Are the feds, uh, looking into this case? No, he's just curious. He's a Pillow Factory Fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. You better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I hope your old diner gets hit by a meteor. <laughs> you, old lady! You up the. You. Come on. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. You are out of my will! You're giving up over 10 million dollars! That's $20 million in 2017 dollars. It's me, Dolores. I'm a ghost. I want to give you a hug and say I'm sorry. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. I need to get into that factory. This is my last chance. I'm not gonna blow it. I owe it to him to find out what happened. We'll never get to finish that delicious sandwich. Holly. This can't be! I thought the playable characters couldn't die in adventure games. Muy buenas, retrofrikis. Muy buenas. Buenas fiestas. Buenas fiestas, buenas fiestas. Buenas tardes en esta ocasión. Eh, acostumbramos a emitir domingo de mañana, pero hemos querido hacerlo un poquito diferente y especial porque estamos en vísperas de qué? Exacto. De año nuevo, ¿no? Exacto. Y digo, hemos dicho, venga vamos a probar hacerlo por la tarde, y así empezamos con la cena y, tarde, y noche. todo lo demás. La cuestión siempre es acabar esto y comer. Sí, sí, ya, ya. Oye, hoy como especial también la cena es más bacanal de lo normal. Exacto. <risa> Pero bueno, bacanal. bacanal, hemos, bacanal. Con, mucho, ¿eh? Eh, pues hemos empezado con un vídeo. Un vídeo que por lo menos para mí me trae muchos recuerdos navideños. Sí, sí. Porque ¿Eh? yo pasaba muchas navidades jugando a aventuras gráficas. Saga, mi saga bueno, saga no, es título favorito Fue Monkey Isla, digo Monkey Isla, Mania Mansion Bueno, ¿también es Saga? Sí, porque Mania's Mansion la primera parte Y el... los mismos creadores, ¿no? hemos empezado con este... Y hemos empezado con este vídeo Porque los creadores de Mania Mansion Ah, ¿son los mismos? Y de Monkey Island, Sí, sí, Los gráficos son como los de Mania Mansion, igual bueno, mejorado. Sí, ¿no? Vale, no, ya, con perspectivas mejores. y todo. <risa> y... Mejor, bueno, sí. Muy cachondo, desde luego. ¿no? Sí, sí. Y bueno, eh... el título no sé pronunciarlo bien. Sí, sí. Es lo que te iba a decir, yo lo único que he visto mal sí. es el título de o sea... no, Thimbleweed no, Park. Es, es ¿sí? que si son los creadores de Monkey Island, <risa> ¿acuerdas que siempre buscan nombres súper sí. complejos? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Simple sí. Joder, pero que sea fácil <risa> de pronunciar. <risa> sí, pero sí yo, supongo que existe sí, H. en sí, la Park. Y estoy acompañado en esta ocasión con Jaime, que no lo vemos, pero lo vemos después. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ya tardes. Ya de fin de año y nada, pues qué mejor que hablar un poco de videojuegos, ¿no? Exacto. Un poco de las campanas. Ya, ya. También tenemos a Víctor. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por estarme. <risa> no, es más a, aquí. ¿Al podcast o a la A, a todos. <risa> ¿Qué título nos has traído? Una versión navideña del Night Into Dreams. Lo comento porque hemos dejado antes del podcast, si habéis estado por ahí unos minutos, una música, pues bueno, era de este juego que luego hablará Víctor, ¿no? Mm. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado también. A todos. <risa> no sé si notáis la voz, pero está un poco... Estoy, estoy afectado, estoy afectado. <risa> Resfriado y bueno. Y esa sillita que tenemos ahí, que está preparada para Vanessa, que vendrá, pero un poquito más tarde. Y Kike, que también se nos reconectará después. Si os parece continuamos con la retronoticia. Bueno, pero el juego este es mola, eh. Además, además es como una especie de pasticha ahí, me... porque me recuerda mucho Maldel y Scully. Sí. Es que son mal de Scully, claro. sí. los que A saco, que además, son mal de ellos, es, este. es una mezcla como de eh, Expediente X y, y Twin Peaks. Sí, más sí. masit el payaso sí, sí, sí, it, sí. más... Sí, sí, no, bueno, son, son, son muy gamberros y sí, esto... Sí, sí. es Muchos es... referentes y muchas locuras, mola, mola. Sí, además siendo ellos los que lo están haciendo, cualquier cosa puede, puede salir de ahí. Eh, recordad que tenéis un chat ahí. Eh, estamos emitiendo en directo, tenéis un chat en, tanto si nos veis en Youtube como en Twitch. Podéis comentar cositas, que no, yo lo iré leyendo. Y si alguien se atreve a entrar en línea, pues bueno, os buscáis por Skype como Freaky Room y os damos línea y habláis lo que queráis por aquí. Voy a poneros una imagen de otra retro noticia. A ver si sabéis qué es esto. ¿Algo que queremos? Os he dejado cuadros. Pues sí, está chulo, está chulo. Pues la empresa Columbus Circle ha sacado esto, o va a sacar, mm. más bien Y... ¿aceptáis por los mandos que para qué consola será? Hombre, Super Nintendo, ¿no? Pues una consola portátil, Super de Super Nintendo imagino Que Y que tiene la posibilidad de poder conectarlo por HDMI a los televisores ahora supongo que si tendrá entrada de SD, sí que lo podrá Si no viene de serie, se podrá piratear en el sentido de añadirle más emuladores y historias de estas Es un poco como una Switch, ¿no? ¿Eh? O sea, pues bueno, fe, porque puedes usarla como pantalla. Tiene una pantalla de 7 pulgadas y en principio será compatible con Super Famicom y Super Nintendo. <risa> bueno, aquí ¿No <risa> estás enviando algo que... Porque... No, pongo el audio Mira, de que... Kicker. Acaba de llegar, que también está por Skype. Venga, Bo. dame un segundito que entramos aquí. ¿eh? ¿Pero es solo para japoneses no. o será multi... Multiregión? Multi famicom. ¿Y esto? Yo pongo el texto es en japonés. Sí, porque lo, lo, la compañía es japonesa. Pero es oficial, oficioso o qué. No, es oficioso. Oficioso, vale. ¿eh? No, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Lo que a mí, yo soy muy purista y a mí, cuando estiran los pixels que hacen el stretching este de a mí no me mola cuando deforman. Me, me, me gustaría que como mismo se pudiera. No, supongo que opciones. A ver si se ha matado, que tenga la salida de HD. Eh, supongo que la. O sea, convertirlo. Supongo que, que también habrá la opción de mantenerlo en 4 tercios, supongo. Y, en, y, en, y a, igual que si, si en algún momento puede entrar los juegos pal, supongo que igualmente los puedas reconvertir a 60 tercios, No tendrás que jugarlos a 50. Mm, la verdad es que no, no lo. sé que... cómo iba el rollo, porque creo que solo. Lo, lo dictaba la consola, o sea tú podías llegar a jugar por eso, a, por eso, por eso. Tú podías llegar a jugar a un juego de, de pal a 60 si lo metías en una consola, consola japonesa mm. o americana. Ojalá. Ojalá. Hello. Hey, Hola. ¿qué, pasa? Hola, hello. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué, qué llevas en la cabeza? <risa> <risa> <risa> <risa> que te, no sé. Bueno, yo voy de papá él pero de uno de los personajes de lo mejor que ha dado el cine contemporáneo, de los minions ah, guay Pensaba que era ah, de JB que Creo que es de JB o de algo que tenés mejor bueno. Yo tenía uno de esos, por eso digo Esto es JB, ¿no? Yo no lo sé, ¿lo que es? o Katy Sarc o algo así Eso que se supone que es sí, JB. JB, ¿ves? Claro, pues que ya que no está. Pero patas a queda mejor Exacto, sí. que, que a uno nos patrocina Es que también me hace ilusión hacer así <risa> Cuánto tiempo, <risa> ¿no? Yo no bueno, sé cuántos bueno. años hace que no hago así, cuando hago así con el flequillo, ¿sabes? Que sí, me tengo saltar las maneras para dormir Exacto. Sí, bueno, tú empiezas a clarear ya por aquí. Ya. No, no, no, no. Uh, cuánto cariño ya el día. <risa> Hay que echarlo no, todo ya, el cariño que queda, para lo que queda del año. Sí, o pues sí. Bueno, sí, ya recupera a recuperar a <risa> ¡Hombre! <hasta> ahí. <risa> Tenemos ahí a, Kai, a Kike y a Jaime. Jaime arriba, Kike abajo. ¿Qué eh, ponte otra vez el gorro porque antes no se te ha visto en el directo. No, es Es que, ¿sabes que pasa? Que no estoy acostumbrado a tener nada con pelo en la cabeza. Estaba sudando aquí la peste negra. Okay. Vuelvo. ¿Y por qué, el amarillo? ¿Por qué era amarillo? Porque era de Bueno, quería hacer hace los sí, minions. a sacar mi vida alcohólica, voy decir que eres por los minions. Pero es que mi mujer tiene por ella, así como no sé por qué, ni quiero preguntar, 60 gorros de estos por la casa y son todos de whisky. No sé, casi que prefiero una cosa que digo, prefiero no saberlo. Bueno, pues continuamos, ahora ya sí, ya vuelvo a. Es que de tener gorros azules de Freaky Room. Gorros azules de Freaky Room. <risa> bueno, bueno, azules vale. <risa> azules y blancos. ¿verdad? Exacto, azules y blancos. ¿Cuántas horas sí. para acabar el año, eh, nenes? Sí, sí. Ya lo no sé. Calla calla, un año más que va a caer el en fin. bueno, título. Otra.. Aprovecho el hueco ahora para enseñar. Compraros una salud, coño. Ah, che, eso. Aparte de eso también. A ver si llegamos a los 20 millones. Venga, vale. Venga. Si 20 millones, pues no queda nada. ¿no? Bueno, ahí tenéis un mandito. Eh, eh, eh. Está este guapo. mandito se llama Super Game Pack, como, como lo voy a hacer, y es para la, la Nintendo, bueno, para las minis, ¿vale? Tanto la para Super la NES mininés, como ¿no? la Mininés. No, no, mira. Ahí, lo te, ahí lo tenéis. Ah, para Mini Mininés también sirve. Sí, es desde la casa Mi Arcade. Pues, precio aproximado eres? 25 euros. <risa> ¿Y los botones qué les pasa? Digo que los colores no están cambiados. No, sí, lo que está cambiado es la cinta blanca que los cruza. En la Super la cinta blanca va de verde a azul y de amarillo a rojo. Sí, ¿Y el amarillo no era el de arriba? No, el marido de abajo. Ah. Bueno, eso sea, es una cuestión de derechos y cosas tal, pero bueno, vale. a ver. Es igual, azul. Aquí me he tirado, me he tirado fáciles, sí, vale, pero es que tengo esto aquí. Sí, sí, sí. Ah, espera, aquí que no se te no. Sí, sí, no, el color seguro que tenías el, el mismo orden, porque en algunos juegos te, te decía: claro. aprieta el rojo, aprieta el azul. Pues. Entonces... Como no sea el mismo gordo, te la lía. <risa> claro, claro. No, claro, yo ahora, ahora me he dado cuenta. Claro, lo estaba pensando con el mando de la, de la 360 y del Xbox, que tiene, tiene, los, tiene los mismos. O sea, tiene X y BA, pero los tiene diferentes y además los la letra tiene. Las tiene cambiadas, creo, sí. Sí, sí, sí. sí, El Y es arriba, el A es el verde y es el abajo. Parece una tontería, pero eso es un saco pues, gordo, ¿sabes? Sobre todo cuando juega juego con QuickTimer en eso que te dice ¡Busa! A mí no, por suerte no, porque como cambio rápido de chip y si estoy jugando a una consola, estoy jugando a esa consola y si cambio, estoy jugando a la otra, pero si no, a veces me lo he planteado, de decir, hostia, suerte que no, cambio eh, uh. automáticamente y no tengo ese problema, porque miras, y, miras a veces y dices, no, es que los botones están cambiados, el, el B y el A en, en, en 360 es diferente mm. y aquí es diferente. Mm. Ya, y... tú eres joven y puedes. <risa> y muchas horas en el juego también, <risa> creo, que, también, creo también. que ya lo tengo interiorizado, que es eso, que ya no ya no funciona y va a solo, o ¿sabes? ¿eh? No. Otra retro noticia, un librico nuevo What? que trata sobre sobre Mario, ¿vale? Qué en esta ocasión han sido los chicos de Mundo Gamers, Alex Pareja y Adías uh, Suárez, oh, perdón. Suárez, sí. pues nada, ahí hace un repaso de la leyenda de, la de Mario, de, de Mario. De Fontanera la leyenda. Exacto, del 81 al 96. Ahí lo tenéis, la editorial Magazine Books. Guay. No, pues ¿Qué por o sea, Te iba a decir si era una traducción. No, no, no. no son españoles, son, sí, sí, son sí. españoles. Es lírico de ellos. Habrá que echar un vistazo. Hay unas cuantas... ¿Vomitarlos? También. No, hay unos cuantos libros sobre, sobre este tema, eh. te estás saturando un poco el tono. ¿no? Sí, no, yo, yo lo digo porque, o sea, que, que me, lo, me lo acabaré comprando y me lo acabaré leyendo. Pero ya no de Nintendo, sino de Mario, y hay libros extensos, extensos, pero yo como, como uso el Humble Bundle y en el Humble Bundle, que es una página web donde hay packs de todo digital, hay packs de libros, y a veces me he encontrado packs de libros de videojuegos y tal, y, y yo recuerdo que había algunos que eran monográficos, pero era una mezcla como de... La historia de Nintendo, pero centrándose centrando, centrando en varios. Tenemos que hacer un podcast de solo de libros, ¿vale? A ver si nos sí. los traemos todos. Sí, y... sí, sí, sí. De... hay que hacer podcasts temáticos de libros, de mandos. De... Tenemos eh, Sega Forever, están volviendo a, a sacar algún juego más, en, tanto en, en iOS como en, hmm. en Android. Hmm. ¿Qué, ¿Qué son estos realmente? Para los que no, no los conocen. Bueno, sí, son los juegos sí. míticos de Sony de Sega que te los van metiendo. Sí. Que te los matan. El último creo que fue el de Sí, yo lo que estoy yo qué? O sea, lo miré un poco por encima y lo que vi que era era como una especie de morador que y ellos iban liberando... Bueno, liberando, iban añadiendo algo? juegos. <coughs> los juegos eran gratuitos, ¿vale? Uh -huh. Pero tenía un sistema de... Eh, anuncios muy Mucha cantidad, cada no sé cuántas pantallas ah, o, vale. eh, claro Yo cuando ya vi eso, aparte A mí el control táctil no me... No, no. Pero Entonces, es horrible es, claro, mm. Si no es como por ejemplo Alberto El colega que, que tiene tiene un, Una especie de phablet, no Un teléfono tope del tocho Y por bluetooth se conecta a un mando Entonces pone ahí el texto y se pone a jugar Vale, a eso aún sí Pero yo prefiero si lo, tengo, si lo tengo que jugar en digital, prefiero pagarlo y ya está, ya está, sin anuncios, sin editoriales. Ya está, ahí fuera, sin microtransacciones, ni, ni tonterías. Sí, o con una RetroPi con un mando USB y a la... Sí, pero si tiene que ser oficial y tengo que pagar. Claro, si es oficial, pues, claro. Yo cojo y prefiero pagar a tener eso ahí por en medio, porque a mí el tema de, de, de, de, de lo que son los juegos así en, en móvil, como sean clásicos o, y, o tengan un control así clásico, yo probé, por ejemplo, King of Fighters Android probé juegos así un poco que, que, que eran como un intento de adaptación en los R-Type y pff, no. no, porque además especialmente... Yo, yo probé el sí, sí, sí. R-Type sí, probé, probé y claro, era desastroso porque sí, sí, lo veía súper chulo, guay, habían hecho una, casi un pixel perfecto, o sea, se veía perfecto, se movía perfecto, se escuchaba perfecto, pero no paraban de matarme porque me venían disparos a través del pulgar no, yo estaba ahí moviendo la nave, disparando, y como la nave, o sea, yo estaba tapando parte de, de lo que era en la pantalla con el pulgar, a la que aparecía una nave por ahí, por detrás del pulgar y pegaba un disparo, yo no lo veía y cuando ya llegaba la nave ya era demasiado tarde. Entonces, claro, no. No, y yo a mí, la, a mí el problema que tengo yo es que tengo que estar mirando exactamente el pulgar donde tengo la cruceta o, o el falso analógico ese que hacen, porque no sé si le, la posición exacta de si le estoy dando para adelante o no, o lo que sea yo no lo he probado con, con un pad con un pad de esos que te colocan en el móvil yo no lo he probado pero con el móvil a mí me da mucho, mucho por saco por sí. lo que te digo no sé si realmente si estoy dando para adelante o no o tengo que quitar la visión del juego para ver si tengo el dedo puesto exactamente la dirección o eso a mí para mí me es súper incómodo y aunque... eso lo probado visto a tevin sí. y lo que y lo que tú dices la, sí. la publicidad dando mucho por saco y... y y lo peor de todo es que aunque te acostumbres a, uh -huh. a, a que digas ya le tienes pillado un poco como como dice Víctor, ¿no? que ya has, has jugado tantas veces y tal, y le tienes pillado un poco a la distancia y no tengas que ir mirando. Igualmente le falta precisión, porque hay veces que ya sea por suciedad en el teléfono, lo que sea, tú estás, estás moviéndote correctamente y estás colocando los dedos correctamente y no te hace lo que quieres, como quieres. O sea, te falta el tacto del, del pad. Y, la precisión, y, y, y Claro, el... no, yo te digo yo que... Porque, pero yo te digo, cuando probé el King of haters Android. Bueno, a ver, es que esos juegos no, no, está, no estaban pensados para jugarse así, entonces. Es es una manera artificial de jugarlos, artificiosa, como decirlo, de no. Se puede trampear, pero. pero o sea, me refiero a que no es lo mismo como un Angry Birds, que Angry Birds sí que está pensado ya para jugarlo con el dedo y tal, y vale, o con o un Candy Crush. Vale, eso no tienen problemas porque son mucho más sencillos, pero por un tema mecánico de desarrollo, de control. Pero esto es, no es que no se pueda, pero no se, no, nunca se puede jugar igual. No están pensados para, para eso. Pero bueno, pero bueno o se agradece que igualmente... Sí, lo saquen ahí. sí, bueno, a ver, yo por ejemplo vi un, un móvil Sony que creo que se podía uh -huh. desdoblar y de, debajo tenía, o sea, cuando lo desdoblaba. Y sí, no tenía uno como el mío. Pero que era gordo, y que es la, o sea, la parte de abajo, de Y por atrás, yo PSP Go. Se, se, sí. De hecho, la PSP Go es, es, aprovecha la tecnología que se hizo para ese móvil. Porque sí. la, es, las patentes seguro son las mismas. Bueno, Entonces, está, está claro que hace falta, que necesitamos los botones y el tacto, ¿no? Sí, pero sí. Pasa un bueno, qué tipo de juegos sí necesitas la precisión. Pero también me parece buena entrada, mucha, mucho, sobre todo los niños, o los sí, sí, sí, sí. que no conocen el mundo retro, pues a través de estos juegos sí. Puedan empezar que sí, que a interesar sí. más, ¿no? Aunque sea jugando ahí con el con el claro. touch. Vamos a.. Mi silla hace mucho ruido, disculpad. Llevo, llevo, llevo, llevo. <ríe> eh, vamos a otra retronoticia. El Hydra Castle. Lo es un poquito, la poquito la super sencillito. Hasta cierto punto. yo creo que a nivel de curral, lo la curraron mucho hubo. Pero que me refiero que a nivel de desarrollo, pues ya lo veis, es una especie de. Castel <ríe> hasta cierto <el> punto. <ríe> super chibi, ahí, toca befones, pero muy bueno, muy, muy chulo, sencillo, porque ya ves que el desarrollo no. no, no sí, no es la cosa y el plan de y... esas plataformas tan grandes como el Solo Monkey sí, y luego Wonderboy, yo que sé. Sí, sí, sí. Es una cosa chula. Sí, muy chulo, muy chulo. Pues eso, sí, que sí. El, el juego no me acuerdo para que había salido, pero que bueno, que lo han reconvertido ahora para Drinca. Para Drinkcast. Y, sí. y ya, pues eso, ahora, ahora lo podemos disfrutar de Drinca, Este, Ahora no sé, si, no sé si suena a nivel de. suena, ¿no? Suena pues la, las músicas son muy chulas y el juego pues eso, aunque sea sencillito, pues, pues tiene, sus, tiene sus puñetitas, eso de que hay enemigos que los tienes que atacar desde atrás y cosas de estas, pues te de la espada, secretillos y... Está, está currado, está currado, es sencillito pero está currado y la verdad es que mola, es que mola que salgan estas cosas y más para... reconvertir para sí, la claro, porque... Así es que todo pero, mundo quiero a, a desempolvar la, la drinca. Ya te digo. ¿no? <risa> Y otro más. Y como decías tú, yo creo que este precisamente es un juego de que lo pones a un niño y lo va a gozar. Sí. Yo creo que es un y juego lo, que lo... Y nosotros... Y nosotros... <risa> por supuesto. Claro. Y nosotros, claro. por supuesto, niños. Es accesible para los niños. Sí para para los niños este somos juego? niños grandes. Sí, sí, sí. <risa> accesible en todos los sentidos. Por música, por gráficos y por... Y por la dificultad. Este es el... Ahora estoy en el mal Y otro lanzamiento más. Bueno, y... Sonido el apunte punta. El, los señores desarrolladores, si nos quieren enviar una copia para que... Lo que hacemos, estaremos encantados de hacerles una crítica más profunda. <risa> <risa> no creo que lo no vean, pero bueno. <risa> y otro titula, título más. Eh, otro título para una retroconsola. Da gusto, eh. Que anuncia. Desde que empezamos con las noticias... Sí, sí. Parece que no iba a haber, pero es que cada, cada mes tenemos mucho. Sí, ¿no? la verdad es que sí. Bueno, pues otro juego. A ver si conocéis este. ¿Otro juego? Y este este directamente es nuevo, ¿eh? Xenocrisis, del 2017, o sea... Ah, sí, este ya lo vi hace tiempo. Este ya lo vi hace tiempo. Que a la, a la, es, este, esto no es como... ¿Cómo se llamaba? ¿no? Smash, ¡Smash TV! TV. Es como que un Smash TV con, inspirado en la salida en, en Alien 2. Sí. Porque son todas alienígenas, sangre, metralladores y marines. Sí, sí, pero sí, un desarrollo es sí. Smash TV. Y la verdad es que está, está muy chulo. y tiene Y ves que hay un montón de detalles, armas... Eh, combos historial está muy currado, está muy, cu muy currado y para Mega Drive nos lo hemos dicho eh, Mega Drive Cartucho Bueno, también está por descarga y cosas de estas, pero en principio sale en Mega Drive Cartucho eh, Creo que está por Kickstarter o así, podéis comprar uh -huh. Y la verdad es que mola, la verdad es que mola <risa> mucho <risa> Yo tengo, tengo que decirte que yo me acuerdo de que jugando en la Super O sea, nos defendíamos y jugábamos bien Y el, y el otro día resulta que hay un minijuego en el en el Xenoblade de la Switch, uh -huh. en el que puedes conseguir objetos, pero en el... No, me estoy confundiendo. No sé si es un juego que está en el Xenoblade o uno que está en el Tardy Y Funciona igual. Con una cruceta sube, baja, izquierda, derecha y con la otra dispara. O sea, mi cerebro hace así como una... Le suelta una hernia entre el, el bulbo raquillo y todo, que no, no puedo. Me cuesta muchísimo trabajo. Tienes que, tienes, tienes que cambiar el chiva como lo tenía antes porque... Es una tontería, pero cuesta trabajo. Sí, sí, sí, sí. Yo digo, sí, yo me acuerdo que en TV eso era, vamos, te pasaba las 40, 50 pantallas digo de con, con un gustazo. No, la verdad no, perdona. Eh, saludamos a Spidey, que estaba por ahí. Oye, Spidey. Sí, si te... hablé con él. Hablé ah, con ha sido toncúpale. Sí, <risa> le, dije, le dije de apuntarse hoy, pero me dijo que para otro programa está aquí con nosotros. Bueno. Entonces, le, to le tomo la palabra. Entonces, hablando de libros, mejor que no vamos a tener otro exponente. Sí. <risa> De acuerdo, pues toma nota. Es para empezar de libros. Exacto. De todas formas, se tiene en el chat por si quieres comentar algo. Y si quieres entrar, te animas y si quieres entrar en el directo, avísanos. Ya me dijo que no, que hoy no puede, hoy está muy liado. Estará con el gorro como Kike. No, no, no. En, realidad, en realidad yo también estoy liado, pero utilizo esto para cambiarme. <risa> Chicos, listo. Bueno, eh pasamos a Continuamos con los retrojuegos, ¿vale? Y animo a que sigan haciendo juegos de Mega y de Drinks y de todo. No, no calla, por ejemplo, yo mm. leí esta. fue esta mañana la noticia de los juegos que han sacado nuevos este año, 2017, para NES. ¿Vale? Y habían llegado 12. <risa> pero Producciones <risa> <la noticia risa> completas, con su manual, su caja, todo físico. Una, una, una cosa ¿Recuerdas alguno? ¿Cómo? ¿Recuerdas algún título? No recuerdo ningún título, pero sí recuerdo uno que me llamó la atención, que lo leí en su momento, que era como. ¿Es, es, no, Dinamarca, no. ¿Cuál es, es Finlandia, la, el país que tiene la bandera azul y blanca? Y roja, sí. No, no, no. Azul a, fondo azul, cruz blanca con una cruz roja entre, en medio. No, no. no, entonces, hay, no, no es o sea, hay uno que Yo es, que que es sí. muy así, muy. No, muy que es una temática muy suya, sí, muy no, patria. Suena. Ah, bueno. hay que buscarlo. Y hacen así mucho en la portada, se ve un plan superhéroe la bandera y todo ese rollo. Bienvenidos a, no a Banderas sí, sí. con Sheldon. Sí. <ríe> Fue había varias de muchas temáticas. Incluso había uno tipo el, el Fortress of Fiat, sí. o sea, por ahí. No sé si también salió en el nerd de Game Boy así en plan caballero... No sé, hay algunas, algunas cosas muy, muy bien trabajadas. Tenemos, tenemos que investigarlas.